El 70.4% de los poblanos que sufrieron delitos y violaciones a derechos humanos que solicitaron asistencia y protección a través del Registro Estatal de Víctimas durante 2021 fueron mujeres y menores de edad, de las cuales 866 víctimas registradas 387 fueron mujeres, 148 niñas y 75 niños. Pero, ¿qué tipo de asistencia se le da a las víctimas en Puebla? Cuando la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla tiene conocimiento de una persona que padeció un hecho victimizante, se le otorga a un grupo de primer contacto. Y la asistencia que se le otorga está relacionada con la atención médica y psicológica, alojamiento, aseo personal, gastos funerarios, traslado, asesoría jurídica y medidas de protección. ¿Cómo ingresar al Registro Estatal de Víctimas? El ingreso al registro estatal de víctimas está abierto a cualquier persona de Puebla, el cual se realiza a través de un trámite que es gratuito y presencial. Los requisitos son Llenado formato único de declaración Identificación oficial CURP El reconocimiento de la calidad de víctima La firma y huella dactilar de la persona que solicita el registro Posteriormente, es necesario presentarse a las oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Puebla, que está ubicada en la calle Poniente 170, Colonia Santiago, en Puebla Capital, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas.